la sí. naturaleza viva, así, así que siempre debemos amarla porque sin ella no seríamos nada en la vida, nos da luz, nos da amor, nos da alimento, nos da bienestar, prosperidad, oxígeno, es vida, hay que cuidarla, luchemos todos, amemos el planeta tierra. <música>